para eh, mi líder, Alex Díaz. Señores, vamos a otro tema, ya que nos desenfocar un poquito. Bien. Y es que los urbanos dan hasta para fingir sus muertes o filtrar sus propios videos íntimos para sonar. Y es que las guerras son normales y frecuentes, en muchas de las propuestas que conforman la música urbana, algunas son reales, otras inventadas. Esas y otras acciones son parte de las estrategias implementadas por urbanos dominicanos y que llegan hasta lo impensable como fingir su propia muerte o filtrar videos sexuales íntimos con tal de llamar la atención. Las estrategias son diversas. Algunos hasta han filtrado videos íntimos teniendo relaciones sexuales, como lo hizo el príncipe Baru, al igual que Nipo, 809, hace un tiempo. También a finales de mayo pasado, el alfa y Nicky Jam, este último subió un video a sus stories de Instagram, simulando estar enojado con el alfa y pidiéndole que le bajara. A lo que el alfa respondió, no le voy a bajar, y engañaron a muchas personas. Bueno. Esto, muchachos, para sonar, ahí anda uno que se está besando con otro hombre. Y es, <risa> es. Entonces, mm. es con música que usted tiene que salir adelante. Sí, ¿Por qué los boricuas permanecen? No entiendo. También porque. Es un mundo raro. Si usted hace música buena, con calidad, su gente no lo apoya. ¿Usted entiende? No lo apoyan. Pero el boricua es apoyado por su pueblo. Usted hace un tema bueno aquí, usted no, espere que usted lo van a apoyar. Así es. Con letras buenas y de todo, no lo apoyan. ¿Me entiendes? No lo apoyan. Entonces, toda la barra basada que, que aquí quieren saltar, y aquí se quieren salir se pegan, y son millonarios en dos semanas. Entonces, que está haciendo su trabajo bien, que paga un productor bueno, un guitarrista, porque hay reggaetones que se hacen acústicos, sí. se hacen con un maestro. ¿Me entiendes? El sonido y toda la perfección. Entonces, no tienen, la, no corren con la suerte de ser escuchado, de ser apoyado por su pueblo. Ahora usted saca un ah, ah, ah. Mundialmente pegado. Así es. Es así. No, entonces aquí, aquí se ha vendido la, esa, de, que, esa estrategia de hacer cosas negativas para que, de, que tú sonas o pegaste. No, no, eso no. Película. Yo siempre he dicho, hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo, yo siempre he dicho que. El sonido negativo no es bueno para nadie, para ningún artista. No, que fulano está sonando, nadie eso. El sonido negativo es negativo para cualquier situación, para cualquier artista, cualquier exponente, para lo que sea. No es favorable. Usted haga música, es lo que dice Arcángel. Los dominicanos no, no apoyan como es a los talentos buenos, a los que hacen música de calidad. Entre. <risa> Así es. Y entonces, entonces, pagan unos productores carísimos y entonces no son apoyados. Mira, aquí en San Francisco de Macorís, ahí está en la voz. Que es un tipo que hace música con calidad, reggaetón duro, bueno. ¿O Osiris. Osiris mm -hmm. también un tipo de calidad. Y aquí hay muchos muchachos que están haciendo música buena. Pues Pero nota el apoyo, que eso es lo que estamos hablando ayer, que daba yo el ejemplo de los premios soberanos, de que ponen a Tusorita Borico, a Yandel, que Jay Witter, que Mike Tower, y le dan enfoque a ellos, a ellos y a ellos. Entonces la gente que ha trabajado, que ha iniciado, que tiene sus proyectos y son de aquí, no lo hace. Entonces cuando los reconocen de otra parte, fuera... A ese artista de aquí que tú no das el apoyo, ahí vienen y lo buscan. Ay, qué bueno. Y lo llaman a todos los programas de televisión. Qué bueno que te reconocieron porque estamos orgullosos de ese talento dominicano. Ahora, después que lo reconocen allá. Y no le damos el valor desde ahora. Es igual que los muchachos de, de, de los que bailan, de Dancer, que nosotros dimos uh -huh. la oportunidad aquí. Sí. Ganan una competencia para viajar todos a Miami. Y yo no vi un, un empresario apoyándolo. Nadie. Nadie de aquí de Vista al Valle, que lo tienen catalogado, mucha gente ignorante como que es un barrio malo, salieron de ahí y fueron a Santo Domingo y ganaron en primer lugar para una competencia fuera del país y no reciben apoyo. Entonces exige lo que no apoyan. Así es. Porque si yo quiero música buena, yo debo apoyar, yo debo entrar a, a, a, un, a una tienda digital, a comprarle su disco, a, a, a darle a reproducir, a consumir su música, porque yo la claro. estoy exigiendo. Pero no venga usted y que está exigiendo para después, ah no, que fulano, que yo, que, porque no, no, y la ratrería. Y la gente vive diciendo también, tú lo dijiste, porque ahora no hay música, porque es no la ratrería, pero no apoya a la gente que saca música de calidad, no lo escucha, no indaga, no se informa de la gente que está subiendo. más Aquí en San Francisco de Macorís que hay muchísimo, buenísimo. Que pueden cambiar esa ideología también. Sí, que entonces canta, que cantan bien. Que cantan bien. Okay. Claro. Y también tienen, como decía, su y su sus palabras. <risa> ah, no, claro. No, no. Tú sabes que yo... El gordo no está aquí, pero yo te puedo... Claro, entiendes? Claro, buenísimo. Tú sabes que ahí lo toma por donde no es. Y como él no está, después me quiere involucrarme. Y no, que tú estabas... No, no, no, entiendes, no. señores, vamos a saludar a, a varias personas que siempre están activos con, con nosotros, especialmente a, a Nina... Nina, que está viendo el programa hoy. Qué casualidad, como ella nunca sabe. <risa> Uy, Nina, un saludo para ti. A Robelín también, que están activos ahí. También tengo que saludar a mi gente de La Guarana, que dice que nosotros no los saludamos. Y en La, sí. La Guarana es un aline. toque de queda. Eh, me han dicho un saludo a nuestra gente de La Guarana, que siempre están activos. También costuí. Eh. La gente de La Vega, del sector Guayacanes. En Tenares también, Salcedo. Villarriba. Moca, Villarriba. Todas las zonas aledañas que siempre están mirando los sobrosos rumbo a dos años tirando paquetico. Eso no es que dique. ¿Eh? Haciéndolo bien y ahora con un equipo más duro, ¿Eh? que es Camila, Amable, Nuestro Gordo, ella de la Familia. El Pinto. El Pinto. El Pinto. Eh, siempre pelado, sí. activo, los muchachos. Eh. Gasol. El men que está de, de, de, de la para Punta Para cana. Punta Cana, mi amor. Eh, punta Cana está eh. <risa> para, un resort, ahí. para allá cuestan los risoles. Eh. Para allá cuestan un billete. Entonces el viene aquí. Con, con sí, vi, viene aquí como los camellos que da más bebé agua. <risa> ¿Eh? No entiendo, o ¿sí? ¿Sí? puede venir un día con bolones o con... Porque Camila trajo bolones y maná claro. trajo. Claro. Aquí vamos a poner un día que Claro, tiene que traer algo. algo. Un serúdico, vamos, claro. vamos a hacer unos papelitos. ¿Qué es lo que quiere? Compota. Sí, sí. Qué bonito. Ay, bebé, chi -chi. Una compotica quiere, eh, bebé. Qué lindo. Ay, bríncalo para arriba. <risa> <risa> Señores, estos urbanos no son fáciles. Y hay que apoyarlo, nosotros siempre, la plataforma los no asobrosos y telenor.com.deo siempre está activo.